También este año, en el Día Internacional de las Mujeres, tenemos motivos para la celebración y para la reivindicación. Podemos celebrar, por ejemplo, que hace 10 años se aprobó la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y que al amparo de dicha ley, muchos pueblos y ciudades han dado pasos importantes en el camino hacia la igualdad. Sin embargo, a pesar de las leyes aprobadas, y de los pasos dados, todavía nos queda mucho trabajo por hacer y eso es precisamente lo que queremos reivindicar este 8 de marzo. Tenemos que reivindicar entre otras cosas que, valiéndose de la excusa de la crisis, los poderes económicos y políticos están adoptando decisiones que tienen graves consecuencias en las vidas de las personas y especialmente en el de las mujeres. En esta situación de crisis se han llevado a cabo recortes que han puesto en peligro algunos derechos logrados gracias a la lucha de muchos años. Pero debemos recordar que, aún antes de estallar la crisis, tres de cada cuatro personas en situación de pobreza, pobreza eran mujeres. Por ello, decimos que para las mujeres no es suficiente salir de la crisis, porque las mujeres siempre hemos estado en crisis en este sistema. Sin un sistema que promueva la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y mientras el cuidado de las personas no sea uno de los objetivos del sistema, las mujeres siempre estaremos en crisis. Solo si tenemos en cuenta que la responsabilidad de los trabajos de cuidado de las personas y de las tareas del hogar recaen principalmente sobre las mujeres, podemos entender el lugar marginal que ocupan estas en el mercado laboral y el desequilibrio que padecen. En el mercado laboral las mujeres cobran un 36,2% menos que los hombres. De entre las personas que no tienen una jornada laboral completa, 80,9% son mujeres. El mercado laboral entiende que las mujeres son trabajadoras de segunda clase, puesto que defienden que su lugar está principalmente en el hogar. Todos los sistemas políticos que han existido hasta ahora y los que existen han dejado siempre a la mujer de lado. Es por ello por lo que debemos reivindicar un nuevo paradigma. La necesidad de este nuevo paradigma se hace cada vez más evidente para que las personas sean el centro de la economía, se reconozca el trabajo de quienes se dedican a cuidar a otros, se acabe con la división del trabajo en función del sexo y para que todas las personas tengan un modo de vida digno. Cuando hablamos de las condiciones de vida de las mujeres, no podemos olvidar la violencia machista. Este tipo de violencia es la consecuencia más grave de la desigualdad entre mujeres y hombres y de la falta de equilibrio en la relación de poder. En 2014, la violencia machista ha acabado con la vida de cinco mujeres en Euskal Herria. La violencia machista es un problema de primer orden, ya que no se trata de un acontecimiento excepcional, sino que es algo que vivimos en nuestro día a día. Por ello, es responsabilidad de todas y de todos dar una respuesta a esta violencia, tanto desde las instituciones como desde el movimiento de las mujeres o el movimiento feminista, y por supuesto, desde toda la sociedad.